Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Mario más rabbits. Vamos a ver Porque ayer No sé, creo que no me decidí Creo que fue ayer, sí Yo creo que voy a ir por el lado derecho Es nivel Nivel 10 Pero yo creo que voy a ir por el lado derecho Me va a costar un poquito más Pero bueno, creo que me toca El lado izquierdo realmente Va, no sé eh, es que la invocación para el jefe final me viene demasiado bien. Así que... Lo siento, amigos. Intentarlo, hacerlo así, escalonado, cizarreando. Pero... Pero es que... En este caso me interesa más. Básicamente. Vamos a ver. 12 caperuzos rojos. No me fastidies, tío. Más grandullones... No veo, solo veo un grandullón, puede ser. ¡Ay, oh, un maglodo de estos vampíricos! Pues voy a ir a por el la muerte, ¿eh? Vamos a ir a por el la muerte por el lado derecho. Vamos a ver, tengo. Mmm, Rabbid Mario, pero creo que no me interesa en este caso. Y los puntos de habilidad ya los puse. Vamos a mejorar esto. Eh, vamos allá. Son dos niveles que podemos subirle. Yo creo que nos puede interesar, la verdad. Tenemos bastante para subir de... Bastantes trozos de estrella para subir de nivel. Y... Y me... El siguiente nivel... Eh, tienen todos al nivel 5, pero creo que no me van a llegar todos para subir al nivel 5. Porque creo que ya son 400 o 500 incluso, ¿eh? Así que vamos allá. Vamos a ver qué podemos hacer por acá. A ver, con ninguno voy a poder... Oye, oh, eh, macho. A ver, es que no voy a poder llegar. Creo que en el juego se escucha un poco raro, pero bueno. A ver, vamos a ver. Me meto por aquí y hasta dónde llego. Me gustaría llegar hasta ese, pero me da a mí que no voy a poder llegar. Si vengo a por este a muerte... Hmm, interesante cuestión Vale, antes de nada ¿Quién tiene la ráfaga? Tiene esta la ráfaga, así que Rabbid Luigi Buah, es que tiene Rabbid Luigi El salto Y puedo dañar a bastantes Puede ser interesante Vamos a ver, vamos a matar primero Vamos paso por paso, vamos a matar primero A este Creo que es lo más adecuado tenemos recuperación del Spark. le lanzamos fuera, y eso es una mierda, la verdad, lo que acabo de hacer. Acabo de hacer un mierdango. Creo que me interesa más... Uf, es que no sé qué hacer, ¿eh? Me voy a quedar aquí. Es que también me pueden venir por allí. Joder, macho. Está complicadete, ¿eh? Y hay otro de esos para allá. Hay mucho enemigo. Voy a tardar un huevo en este vídeo. La verdad. De este... Va, voy a saltar con este. Sé que con Rabbit Luigi tendría que tirar los saltos. Pero... A ver, vamos a dañar los máximos posibles. Si me toco aquí, toco a ese. Si toco a ese, toco a aquel. Así que, vamos a lanzar todos fuera. Que puede ser interesante. Dañarlos todos, lanzar fuera. Vale. Tengo esto para dañar también. Y es que me pueden dar por todos lados, eh. Me voy a quedar aquí y a este no le mato Vamos a matar al de abajo Vamos a intentar quedarnos de tal manera que podamos matar al, al de abajo Sin que nos dañen demasiado Ponech Me voy a quedar aquí, creo yo para que no me puedan disparar desde lejitos. Demasiado. A ver, pesado. No le mato, eh. Y con este... Uh, llego, llego, llego, llego a, dar a, a dañar bastantes. Así que, con este. Si no le mato... Que va a ser que no le mato... Daño bastante, se va a acercar aquel grandullón. Eso es un fastidio. Hombre, este, los rebotes que tengo del del rabbit me viene súper bien. ¿Qué queréis que os diga? Buah, rabbit está súper expuesto. Ahí que lo pienso. invocachone se queda ahí, se está congelado, me viene bien que esté congelado. Vale, pues al final ni tan mal, creo, ¿eh? ¿Me va a dar? No me da, ¿eh? Se baja. Se sube. Y no me ataca, ¿eh? Ojito. Se baja. Se queda ahí. No me da, ¿eh? Me viene bien que no me dé. Quita poco. ¿Por qué me quita poco? No le he dado protección. Eso, iros acercando. No me hagáis venir hasta aquí, tío. Bueno, ni, ni tan mal, la verdad. A ver. Punto primero. Eh... Acelerón, a este Punto segundo Tengo el de aquí arriba No llego Así que vamos a intentar matar a este de abajo Dándole doble acelerón Hay que darle con buen ángulo, eh otra vez recuperación de Spark. Vamos a Joder, macho. Ah, lo lanzo para aquí, ya está. Que ahí también se va fuera. 150 de fuera. Y no le mato, tío, qué rabia. Podía gastar el acelerón de esta en otro. La verdad. Punto siguiente. Este, vamos a entrar aquí. Daño a unos cuantos con esto. Así que nada mal. Vamos a bajar por aquí. Y puedo quedarme aquí y darle a alguien. Uy, qué rabia, no le doy, eh. No rebota arriba. A los de arriba no les alcanzo si no les doy. No mueren. Es que la rabia es que no mueren. Tío, si muriesen... Podría hacer el lastío... El agotamiento, perdón. De todos estos. Pero... No me presta, ¿no? Hombre, puedo subir a Edge... ¿Puedo subir a Edge y lanzarlo aquí lejitos? Pero es que estoy en lo mismo, ¿no? A ver, con Edge puedo subir y ¿cuántos golpeo? Si me pongo aquí con Edge... ¿A cuántos golpeo? ¿Golpeo a todos? Aquí golpeo a todos. Puede ser interesante, ¿no? Vamos a por estos de aquí. Vamos a subir a la Rabbit también. O bueno, la acerco. Hacemos... No. La protección de todos. Ay. Qué burro, tío. Que había hecho lo de... Joder, macho. Siempre estoy con las mismas mierdas de, de burro. No le mato. Pero con el salto de... Del otro sí Así que Y con Esta oh, Puedo hacer que no se muevan Así que Ni tan mal Y este Les daño así No muere Es una pena Ah, crítico No sé si muere Sí, sí muere Ahora Activamos Esto que no se mueva el hastío. Y continuemos para Bingo Creo que no me queda nada más Vamos para allá Se quedan parados, eh No, no me atacan, eh Cuantos más se junten, a mí me viene mejor ¿Desde ahí me atacas? Sí ¿Por qué con la quemadura tengo cero? No sé qué está pasando, la verdad. A ver. Voy a hacer otra vez. Esto, ya que me están dando recuperación de Spark. Ahora mira, no. Voy a lanzarlo lejitos. A este. Y. Le doy a este Y lanzo No puede ser No muere, ¿no? No muere Con esta Tampoco me confirman la muerte Y con esta pues aún menos Ah, sí, con esta sí No, no quería darle ya Cago en la mar Vale Uno menos Porque con esta aún me quedaba el acelerón, tío No llego a darle acelerón ¿Y si me quedo aquí arriba? Vamos a quedarnos aquí arriba, ¿no? Me quedo aquí. No le alcanzo, ¿no? Pero si le doy aquí... Sí le alcanzo. Y aquí arriba pueden subir por ahí, pero bueno. Está bastante bien la posición aquí. Puedo liársela a estos... Vale, y me vengo para aquí, y les doy a esos, perfecto, les daño a cuatro, mola lo de los altos, tío, haber cogido lo de los altos creo que es brutal. Vale, me quedarán esos de ahí abajo, pero igual hago lo de apoyar a Luigi, eh. Es que desde aquí... Cero. Les daño a dos. Y me interesa, la verdad. Vamos a ir a darle. He dejado a la Rabiz Estela un poco vendidica. La verdad. Eh, porque le he dado a disparar sin querer... Por si acaso me atacan, vamos a hacerlo del reflejo. Se mete por aquí, se mete por allá. Me daña a este. Me daña directamente desde aquí. Saca otra invocación, tío. ¡Qué pesado! Uh, esto ya no mola tanto, ¿eh? Oh, no me da. De lujo No me da A ver, se queda ahí No me da Comportamientos son tantos raros, eh De estos Rabbit No entiendo esto, la verdad A ver Vamos a entrar por aquí. Salir por acá. Vamos a darle así. Lanzo un par de ellos fuera, creo. De los invocadores me interesa uno muerto. Y ahora me vuelvo aquí arriba y le voy a dar el acelerón a uno de los que necesito quitar quitar vida. Así que vamos a darle a este y volvemos, lo bueno, de venirme hacia aquí que el grandullón no me está molestando. No lo mato. Es una penita Este Hago el acelerón a este Es que me daría mucha rabia Hacerle el acelerón Con esta No le doy Así que Pero a este sí Pero está más lejitos Así que le vamos a dar a este Nos quedamos aquí con este puedo venirme aquí daño a ese de ahí arriba no llega, ¿no? solo daño a estos dos por un pelo de culo, también te digo daño a esos dos y a ese de aquí así que, el lodito lo lanzamos aquí Les daño un poquito. Más. El poquito. Vamos a seguir dañando a este de aquí arriba. Ya que le he dañado antes. Me vuelvo a donde estaba, que me viene bien. E intento hacer un buen saltito. Un lanzamiento con salto. Ahí. Ahí. Me incluye a nosotros. Así que, antes de disparar este. Vamos a ver qué hacemos. Eh... Vamos a meternos por aquí. Hacer el doble acelerón a este. Que a ver... Qué afortunado este. También te digo. y es que con este llego mucho más lejos, entonces ¡Cuidadito! vamos a darle y si no muere igual me viene hasta bien vamos a darles protección por si acaso y ahora me queda que el salto de Rabbid Luigi la he liado. La he liado. Y no puedo quedarme aquí. Ahí sí, me interesa. Daño a tres. Si me vengo a este otro lado y disparo... ¿A quién disparo? No. No. A este lado no, no les daño a varios, así que. Vamos a darle aquí daño a tres, aunque sea. Toma. ¡Pum, pum, pum! Vale. 288 con protección, tío. No me lo puedo creer. Vale, no me da. Este se queda cerquita nuestra Al rabbit Se queda expuesto Me van a obligar a ir para abajo En algún momento a por esos cuatro Y este que... tres aquí, eh Acelerón triple Deluxe Acelerón triple Es que no la quiero liar Vamos, con Edge Acelerón de lanzarles Fuera Ah, pero al del medio no le voy a lanzar fuera ¿Verdad? Recuperación de Spark, eso es de lujo. ¿Uno lo maté o qué? Me interesa matar a estos, así que... A ver, si me quedo aquí... Disparo a estos dos... No muere a pesar de los críticos, ¿eh? Esto es un fastidio. Con este, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué vienes a por esto? Daño a dos y uno muerto. Y aquí daño a dos de los que me interesan. Pero es que con Raviz Estela... ...puedo venirme para aquí y matar a este ya. Así que me daría un poquito igual... ...el otro. Realmente, vamos a... ...estos dos, es una pena ese salto. La verdad... ...no lo voy a hacer todavía... ...porque incluso... ...incluso... ...podría bajar... ...y dañar y matar a esos tres si me pongo aquí puedo matar a uno es que el de atrás no me interesa no puedo esconderme ahí es que si no me quedo muy expuesto mira, vamos a Hacer algo que no sé si me interesa del todo, pero vamos a hacerlo. Creo que sí, vamos a hacerlo. ¡Mueren los dos! ¡Buah, perfecto! Si mueren los dos me viene perfecto. Esto. Incluso me puedo quedar aquí y darle. No, no puedo quedarme aquí y darle. Pero bueno, aquí está bien Y listo A veces hay que pensarlo, tal Mira, matamos a uno Y no lo esperábamos Me queda Con esta El 100% De todo Con esta es que no sé ni a dónde ir Ese enseguida se mete aquí Si disparo a esto, le daño. Y se queda congelado. Bueno, pues vamos a darle... A ese no. Bueno, a este le quito la protección. Si disparo desde aquí. Más o menos le quito la misma vida, pero... Y creo que tengo que empezar a pensar en curarme, pero... Lo he pensado ahora. Así que... No sé cuántas curaciones tengo. Puedo darle a esta ya una setita pequeña. Y tengo tres curaciones grandes. Así que vamos a darle la setita pequeña a esta. Y vamos a pensar en curarnos. Porque este ya se está acercando. En el siguiente turno ya está arriba. Viene por aquí. Me va dañando esto. Uf, me quita la protección. ¿eh? No me da. Perfecto. ¿Veis lo que os digo? Que tengo que empezar a pensar en curarme Vale Tengo que pensar En subir por ahí Si subo por aquí Si me meto por esta tubería Llego a darle acelerón A aquel de ahí Llego a darle acelerón Así que, venimos ya hacia esta zona. ¿O qué? Con todos. Y que me sigan estos de aquí abajo. Están a tiro de piedra de ser aniquilados, pero... No sé, me quedaría uno ahí pendiente. A un golpecito de nada. Yo creo que va a ser lo mejor empezar a traerlos hacia aquí, porque aquí... Quieras que no tengo para saltitos varios y simpáticos. Aquí, mira, es que perfecto. A ver, el disco ruptor me va a hacer daño a mí. Pero bueno, vamos a darle. Congelo, pero. 100% Con este Ahora viene este Me puedo subir aquí Claro, la pena es no haber bajado Puedo entrar aquí y darle dos acelerones Dos acelerones que puede suponer Una gran victoria Como está congelado no lo voy a lanzar fuera pero, pero, pero, pero, pero... Si le disparo desde aquí... Daño a los dos. No, sí, vamos a dañar a los dos. Muere ya otro más. Perfecto. Y voy a curarle... Con esto, porque se queda bastante bien. Y me quedaría este de aquí... Ahí está, disparar. Vamos para allá. Vamos a disparar y espero que muerto. Entonces me quedarían los dos de allí abajo, que uno ya está prácticamente muerto. Así que cedemos el turno. Se me ha apagado los cascos. Este viene y nos aniquila a todos. No me lo puedo creer. Menos mal que los he curado. No me lo puedo creer. Me van a matar a Edge y tal. Ah, a falta de... Bueno, este no sé qué ha hecho. Y este se queda ahí. No, venga. Venga, loco. ¿Dónde está este? Está aquí. No llego a darle... Con esto muere, no muere. No llego a darle el acelerón. Puedo volver para atrás, darle el hastío. Hola, ¿por qué no me dejas entrar? Ahora. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué muerto? vale ahora volvemos para arriba llegamos a esto de aquí tengo que hacer salto de equipo con con edge para darle el acelerón de lanzarlo fuera básicamente Y si puedo, le mato con este. En este turno, quiero decir. Entonces, aquí va a ser... Esto. Salto de equipo. Ahora, con Edge. Salto de equipo. Y tengo las dos acciones Así que Vamos a hacer ráfaga Y con un poco de suerte Le lanzo fuera Se va fuera Con otro poquito de suerte Le vuelvo a lanzar fuera 56 Más irse fuera Fini Se fini Vale Nos vamos a quedar aquí abajo. Cogemos todas estas que tenemos aquí, que al final me han puesto 27. He visto unas montañitas ahí. Cogemos estas 9. Coge estas 9. Súbete. bueno, algo es algo no estoy descontento, media horita de vídeo pero realmente necesaria realmente necesaria vamos para allá mago maguísimo y tenemos ahí dos sparks, uno de invocación que es sumamente bueno tener una invocación para para el... este final ¿Quién me toca